Cuando empezamos a observar que lo peor de la pandemia podría haber pasado, como bien estamos haciendo, es hora de plantearnos cómo nuestras sociedades deben prepararse para abordar las próximas crisis. Una de ellas la tenemos aquí encima, es prepararnos para abordar la crisis social que tenemos aquí y de paso mejorar nuestra capacidad de respuesta ante posibles nuevas crisis. Ante este escenario se hace imprescindible la planificación para la reconstrucción y la transformación de las políticas sociales. Tras comprobar los efectos de la pandemia en la salud de las personas, nadie pone en duda que se debe reforzar el sistema de salud, pero se habla menos de los efectos sociales.